Bueno, y a nuestro amigo Néstor Morales de la, de la Blue Radio, pues eh, ahora sí le dijeron en la cara, en vivo y en directo, lo que realmente es. Un canalla, porque eso es lo que es. Se ofendió muchísimo. Aquí les dejamos el video. Váyanlo mirando. Este es el video y esto es todo lo que le dijeron. cosas, Uno puede estar muy en desacuerdo en la forma como el presidente Gustavo Petro sacrificó a su familia y a su rol como padre para consagrarse a la lucha política, a la lucha revolucionaria. Eh, yo creo que muchos de los que estamos acá no haríamos eso como en nuestro rol como padres sin embargo yo creo que es canalla sugerir que la respuesta franca y por eso es que lo están crucificando una respuesta sincera del presidente en la entrevista de eh, cambio es para evadir su responsabilidad política cuando es él mismo quien pero le propongo pide, una cosa no, con el no me, me diga al aire que, aire que yo soy eso, un canalla ¿no? no me diga al aire que yo soy un canalla y yo no lo insulto a no, no, no estoy si diciendo lo me parece que no es correcto respeto. no es correcto y es que no muchos no, no me, me diga no, estoy diciendo, diciendo no, con todo el respeto no me diga canalla al aire yo a usted no he le estoy diciendo canalla a usted en esto, no me parece honesto. que es, no. Es que es, yo he dicho lo que usted está diciendo. Y creo que el presidente bueno, dijo no lo que dijo. Justo, y, me parece, y no es canalla. Su lectura que no es canalla, Ernesto. No, y, y me parece que no es correcto y no es justo decir que estaba dando la responsabilidad política al presidente de la República cuando él mismo está pidiendo que investiguen Pero admitamos, pero a su pero hijo admitamos. con el dolor que, que debe suponer. Pero, a, pero Néstor, admitamos que padre, hay lecturas padre, y quienes no están de acuerdo con uno no son canallas. A mí me dolería profundamente, me dolería profundamente que mi hijo en unos malos pasos y me dolería profundamente. Pero, pero no voy que a terminar. mismo pedir que investiguen, además Ernesto. sin interferir la investigación. Entonces, sugerir que el presidente que ejerció como padre, como seguramente ni usted néstor ni yo ejercemos como padre, ni deseamos que nuestros hijos lo hagan, pero sugerir que por esa franqueza en la lucha armada no, que, Luis Ernesto, que, pero que perdóname, pero ahora tampoco vamos a aplaudir armada. una franqueza que termina mandando un muy mal mensaje a la sociedad colombiana Perdóneme, pero, pero tampoco eso dijo? lo voy a aceptar para... a decir ahora ustedes a ustedes que está muy bien que los padres se han avanzado ofendió muchísimo y responde, y responde muy bravo y dice que por favor no lo ofendan en vivo y en directo cuando en vivo y en directo él ha ofendido a todo el que ha pasado por ahí no ha habido un solo, pro, un solo progresista, una sola persona que quiera el cambio, que hable del cambio, que al pasar por su emisora no haya sido ofendido una, dos, tres veces o incluso muchísimo más tiempo. Recuerden cuando el hoy presidente Gustavo Petro en su primera campaña del 2010, de 2018 pasó por allí y lo que hubo fue una encerrada, una encerrona que le hicieron. Recuerden también cuando pasó su cuñado, el presidente Duque, por allí a una entrevista y las preguntas eran eh, ¿Qué música le gusta? ¿Quién es, ¿De quién es esta canción? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo otro? O sea, es terrible, es terrible lo que pasa en esta emisora Pero por fin alguien, que aunque tampoco es que me caiga muy bien que Aunque tampoco tenga muchas cosas que aplaudirle Pues digamos que alguien salió en defensa y le dijo de frente lo que seguramente le costará el puesto Eso, eso es seguro, pero eh, al menos alguien le pudo cantar la tabla Un abrazo para todos, soy Jenner Usuga Síganme en mis redes sociales, chao chao